¡Es tu junta! ¿Por qué no me dices lo que tú quieres si te vas de aquí de una vez? 50 mil dólares ¿50 mil dólares? 35 por el kilo de cristal que robaste Y otros 15 mil por el sufrimiento de mi compañero Compañero Oh, sí. Sí, me acuerdo de ese cobarde. Entonces tú debes ser papi. Déjame ver si entendí. Yo te robo tu mercancía. Después le pego con un saco a tu mula. Y después caminas hacia acá a traerme más cristal. Qué planta tan brillante. Brillante. ¿Eh? Pues tú mal entendiste parte de eso. Esto no es cristal.